Chicos, ¿cómo estáis? Estamos en un juego que os gusta un montón y es. ¡Eh! Bueno, Sonic Manía, claro. Pero esto no lo sabía yo. Pensaba que había otra cosa más curiosa de los curiosos y curiosas del mundo. ¡Viva! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh! oh.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 Joder, ahora no, ya no se percibió que... qué malo, hombre? ¡Qué malo, qué malo qué malo ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Ninja! Y tú quita ¡Ninja! ¡Oh! Eso duele, eso duele Ninja Pro ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Sí, ¡Me vuelvo loco! ¡Oh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja! Así es como sí, los sí! de verdad! ¡Yo! ¡Soy sí, un pro! ¡No, pro! ¡Soy ¡Sí, un pro! ¡Yo, yo! ¡Soy sí, un pro! ¡Eh! ¡Espera! ¡No me ¡Eh! hombre! ¡Que yo ¡Eh! esto! ¡Ja! No siento el, el que te voy a pillar el mundo. Hombre, que ya sé esto. He jugado un montón de veces a este juego. Hombre, trolebu. Trolebu. Un eh, autobús que hace el troleo. Claro. Trolebu. Pues un de ninja. <risa> No sé qué estoy diciendo, pero ni lo voy a decir. Eh, no sé. O oh, la caquita, la caquita. ¡Eh, hey, quita! Yo soy el mejor. Yo soy el más corredor, Ya lo veis, lo veis, lo veis. Y yo soy el más corredor, Soy el mejor. Soy el mejor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 lo no voy a tirar toma por saco. Sí, sí, toma por saco. Ah, ah toma por saco. Toma por saco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Soy sí, el loco de las cosas profundidades. Y nunca, nunca aprendo de estudiar el matemático de esta forma. Nunca, nunca voy a hacer esas bolas. ¡Con el judio! ¡Eh! eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Acaso nos aplasta! Hombre, hombre, eso no lo va al buen jugador. Hombre, todo el mundo lo sabe. Oscura, yo soy un mejor jugador que. ¡Que, que... me no, da igual, dejo espera, antes había ahí una cosa no eh. sabía no sabía, chaval lo oh! había sabido de un montón Sergio, si es que antes pasaba eso que... espera, what estaba atascado ahí Qué loco, otra vez estoy aquí pues oh, no voy a volver a hacer eso porque así volveré a ir desde el evet. principio. No lo sabía. Así es que soy un loco. ¡Eh! ¡Ninja! ¡Sus ninja! el ninja soy el ninja! nadie que pone conmigo! ¡Ah! ¡Se quedó! ¡Eh! ¡Mi bola! ¡Mi bola! ¡Mi bola! mi bola! ¡Paga loco! SENTEMOTAL! <laughs> <laughs> <laughs> ninja Blue! Ninja Blue! Blue! Blue! Remember the day? Oh my god! It's a Mario time! A Mario time! It's a Mario time! It's a Mario time! It's a Mario time! It's a Mario time! It's a Mario time! A Mario time was solve the issue no creo. ¡Ah! se que había una bula, sí. Sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Si sí es que me acuerdo un montón, hombre. Hombre, mundo. No me mientas, que yo ya me lo sé, hombre. Mundo. ¡Oh! Aquí no habría ido antes, pero. ¡Esto es un bote de basura! Pero si sí está lleno de basura, qué asco. ¡Qué asco! ¡Ah, mira! ¡Eh! Mira... ¡Hey! ¡Joder! Me tira la basura como si fuera basura. ¡Que soy Sonic! Y Gareón, eh, Galeón, hombre. Así es que no vamos a que soy Galeón. ¡Soy Galeón! Y soy el más pro de todo. Hombre. No me toca ir ni, ni en el ojo ni en el dedo. Segundo sí, no segundo gusta, eso si que no vea más a salir fatal en eso estaba diciendo que me sale genial pero no vea y ahora va a salir como un noob como un no, como un noob en una caca grande una caca grande echándose en la siesta Echándose así está la caca grande <ríe> Y haciendo caca Haciendo mucha cajita Muchísima cajita ¡Wow! ¡Eh! ¡Hey, ¡Sonig! ¡No seas mi hombre! ¡A tomar por saco. ¡Hey, ¿Qué pasa, chaval? ¡Eh! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué hace? Como no hagas voy a dar Una buena es el culo ya verá una vez idiota ya está ahora ya está yo me, me has más enfadado bastante toma toma culo, culo, culo rosa esto es un culo rosa un culo rosa culo rosa, culo rosa ah pero culo rosa qué hace? Ah. ¡Qué yeah, ¡Viva! ¡Soy mejor! ¡Luchando! ¡Hombre! ¡Nadie pone conmigo! ¡A probar por salvo! ¡Y luchemos a la basura! ¡Ah, no! ¡Que no está la basura! ¡Estaba abajo en el suelo! ¡Anda que soy loco! ¡Y ahora yo escapo! ¿Eh? Por dónde voy? Por arriba, o por abajo. Nunca he ido por arriba, pero por abajo he ido siempre. <ríe> ¿Eh? Así que voy a probar por arriba, porque es para ver qué hay. Bueno, por arriba sí fue, sí había ido solo una vez, pero se me olvida ahora no que había. Espera, ah, ya lo recuerdo, ya lo recuerdo. Este sitio no me gustaba tanto y por eso elegí ir más ir al de abajo. Pero la verdad es que Sergio no, es que no sabe. O sea, el león no sabe por qué. ¿eh? señoritos. ver. ¡Ah! ¿Por qué hace cortezas de árboles? Que yo no, quiero cortezas de árboles. ¡Pero no, papá! <tú> ¿Por qué vas a esto ninja? ¡Ninja! ¡Pleee! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué? ¡Jolines! ¿Pero es que es una trola o qué? ¡Pero ya! ¡Jolines! jolines, una trola o no? la calle al principio si es que no quiero oh, va a perfecto ahora voy a ir por abajo me acuerdo ah, claro que por abajo, yo me acuerdo ¡Anda! ¡Que aquí estaba este hombre! ¡Hombre! que. ¡Ostras! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices, chaval? ¡Si yo iba por el 3! ¡Yo iba por el 3! ¡Y ahora he vuelto a la fase 2! ¡Qué trola, chaval! ¡Qué trola! ¡Ha sido una trona grande! ¡Esto me ha enfadado bastante! ¡Esto nunca me ha dicho nadie! ¡Y ahora para hacer esto! ¡¿Qué ha sido?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Jodines! Ahora tengo que volver a hacer esta fase 2 De esto Ah, pero si sería que volvieron desde el principio de todo el juego eso lo odiaría vamos un montón ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! estaba haciendo otra cosa más importante antes pero no creo que sea tan importante la verdad porque es de la libertad la libertad ¡Ah! ha sido eso? ¡Eh, eh, eh! eh ¡Que esto no es un acuario! ¡Esto no es un acuario! ¡Así me ahogaría. ¡Si transformas en esto un acuario! ¡Hombre! ¡Y soy Sonic! el el mejor! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! el no. chaval! ¡Qué mal! ¡Qué mal me ha salido! ¿Qué dice si yo tenía los estrellos no, de esas cosas? Pero no sé para qué sirve, la verdad. Escribirme el. En... Eh, ahí en los comentarios para qué sirve eso que, que yo no tengo ni idea yo no tengo ni idea pero he visto en el youtube que era para ser invencible o algo de eso pero yo no lo sé Mandarlo en mis comentarios ¡eh! jolines que había vi una vida ¡oh no! Yes. y ahora no puedo jolines, Qué mala suerte ¡Nee, nee, nee! ¡Guau! ¿Qué hace? qué ¿Qué ¿Qué el polluelo? ¡Ninja, ¡Guau! ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¡Ninja bro! Hey, dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun ¡Jolín! ¡Yo quiero coger la vida! ¡No! Venga ya. ¡Oh! Voy a intentarlo otra vez, pero a ver si me sale bien. Pero es que por culpa de este videojuego me han obligado a volver a la fase 3. A la fase 2. Y eso lo odio un montón, ¿sabéis? ¿Eh? ¿Eh? Lo odio un montón. No, digo, humo, humo, Espera Yo voy a llegar Estoy viendo que voy a llegar humo, humo, humo, humo, humo, humo, humo, humo, humo, humo, humo, humo, Ahora voy por donde iba, pero antes era súper raro. Habría vuelto a la fase 2. Súper raro. Ahora la fase 3. La más difícil de todas. O es que la más difícil es la 3. Da igual. ¡Eh! ¡Espera! Venga arriba. Bueno, da igual, no lo quiero saber. Porque va acabar ya. ¡Jolines! ¡Pero ir para abajo! ¿Para abajo? Ahora. Mucho mejor. ¿Eh? ¿What? Voy a ir por arriba, que por arriba no hay donde está. ¡Ay, ah, qué trabajado en flipa ¡Oh! ¡No más picado! ¡Qué? ¡Jodine! Espera ¡Oh! Do, push, ¡Qué truco chaval! ¿Y por la ventana no puedes hacer eso? Aquí no habría ido yo a pues, ver, mi cuerpo dice que no. Ah, creo que hay por aquí. Voy a probar a ir por aquí. Oh. ¿Pero qué pasaría si iba por el otro lado? No lo sé, porque nunca he ido por este lado. la vida! con la vida! Wow. ¡Ostras! ¿Cómo ha he hecho eso? ¡Yo flipo! Nunca he hecho eso en mi vida. ¡Más me gustaría hacerle la vida a ¿Sabéis? ¡Un montón! ¡Oh, gran grananita! Pues vaya porquería la araña. Hasta una araña de porquería, es ¿eh, man. Hazla una mejor, hombre. Te la voy a destruir, hombre. Hombre, creo no es mi la primera que he hecho. A ver, cuando da igual. Uno... Un golpe, dos golpes. a ver el golpe! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Págala! ¡Jolín, eh! Bueno, da igual. A ver. Tres golpes. ¡Ey, qué churula! Cuatro golpes. Cinco... ¡ay! Cuatro, no te va a venir. Pero da igual. 5, 5, 5 que le he dado ahí y 6. Oh, oh, chupate esa, chaval. Oh, chupate esa, chaval. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Adiós. Y que vaya ahora tomar por saco y chicos si os ha gustado el vídeo darle like y suscribiros para ver más y darle me gusta claro eso lo sabe todo el mundo y suscribiros y esas cosas pues adiós y no os olvidéis de comentarme para que sirven esos cristales que consigo con los niveles vale y os os ocurra de eh... Yo soy un de olvidarlos.